En este vídeo vamos a aprender cómo mostrar subtítulos en castellano con independencia de cómo haya sido creado el vídeo o el idioma que tenga. Tenemos un vídeo que aparentemente está en inglés y no dispone de ningún subtítulo. Lo que hacemos es detenemos el vídeo y activamos los subtítulos. A continuación vamos a configurar el idioma. Hacemos clic en Configuración y vemos que los subtítulos están generados en inglés automáticamente. Lo que hacemos es desplegar los idiomas, seleccionar Traducir automáticamente y elegir el español. Ahora ya el vídeo se va a traducir automáticamente al castellano añadiendo los subtítulos.